Entonces vamos a empezar este espacio de tranquilidad, de relajación, de calma. Así que les recomiendo encontrarse un lugarcito donde puedan sentarse tranquilas, tranquilos, donde nadie los moleste y disfrutar, disfrutar de este espacio. Bueno, entonces, <coughs> sentados con la espalda recta, voy a focalizar mi atención. Voy ahora focalizar mi atención en ese punto radiante de luz frente a mí y por unos breves instantes volver a tomar conciencia de aquí a donde estoy ahora. En este rincón del tiempo, este espacio para mi propio ser, poco a poco voy a concentrar toda mi atención a volver a estar aquí. tranquilizando mi mente y permitiendo que el cuerpo poco a poco vaya soltando todas las tensiones experimentar como una fuerza refrescante tranquila, fuera recorriendo mi cuerpo, relajando, calmando, y volviendo liviano cada rincón de esta maquinaria que es mi cuerpo. Sentir esos lugares donde se acumuló mayor tensión, recibiendo esa recarga fresca, suave, como un masaje para cada músculo de allí. Y así poco a poco voy sintiéndome cada vez en más tranquilidad. Ahora el cuerpo se siente completamente liviado profundamente tranquilo naturalmente relajado Inhalo profundamente y exhalo tranquila y confortablemente, incluso la temperatura, la luz. El sitio donde estoy sentada, sentado. Todo se va sintiendo cada vez mejor. Cada vez más cómodo. Viviano y tranquilo. Permitiéndome ahora. Llevar toda mi atención hacia el propio interior de mi ser. Yo, usando mi poder de introspección, soy capaz de observar lo que siento y pienso mira hacia adentro a este maravilloso espacio espiritual en mí donde el alma es libre este espacio de seguridad y calma en mi corazón Me voy sintiendo cada vez más cómoda, cómoda. Este rincón en mi interior me permite tener la libertad absoluta. Más allá de críticas, comentarios, ideas Aquí estoy a salvo de todo el ruido En un dulce silencio espiritual Que libera al alma De las cargas Hoy, todo lo que he sido y lo que seré. Aquí dentro visualizo el lugar más confortable, hermoso, que trae paz al alma. Este espacio natural en mí, como un jardín mágico interior, donde yo el alma, el ser que usa este cuerpo para expresarse, explorar, Aquí dentro vuelvo a sentir que soy yo, esta energía consciente, espiritual, eterna. Lo que usa este cuerpo, yo el alma, aquí dentro voy entiendo como lo que deseo experimentar sentir y vivir en esta burbuja de tiempo soy capaz de crear esa experiencia ahora Aquí, en mi espacio interior de seguridad y calma, voy más profundo a sentir que yo soy más que solo esta cara tanto más que solo las cosas que hago yo, el alma eterna, despertando mi naturaleza original de paz y La armonía no me hace falta nada en este instante el alma misma está donde tengo que estar ahora Porque en este lugar de paz en este preciso segundo no necesito resolver nada, solo un ser en paz. Me permito y me regalo a mí misma, al alma, esta dulce sensación de calma. esta serenidad del corazón y observar mi propia mente como si fuera un océano en el cual me sumerjo en la paz profunda y puedo bucear, zambullirme cada vez más en la profundidad, donde la mente se concentra tan profunda y absolutamente, cada vez más pacífica, el alma va más profundo cada vez más profundo en la paz. La superficie cambiante va quedando atrás y vivo avanzando, cada vez más liviana, hasta ser solo luz, luz espiritual completamente libre. Y en esta profundidad del océano de calma, soy capaz de sentir. paz absoluta de mi Padre Supremo. Yo, el alma, siento, experimentando experimentándome como este ser de luz que soy. Yo vivo tan cercanamente a su presencia Padre Supremo Su Dios Supremo esta calma completa. Tu amor me recibe, me envuelve y me protege aún más. Tu amor intenso hacia mí cubre de un nuevo color este océano de paz. Llenándolo con un brillo especial y me invita a zambullirme aún más profundo. Aquí, donde el silencio, en mi mente, en mis recuerdos, en mi corazón, vuelve absolutamente dulce un silencio donde no hay nada más que esta dulce conexión desde mi corazón Con el padre más amoroso que existe el padre del alma el padre supremo ove buscando tanto tiempo en tantos distintos lugares y en este preciso instante, me da su cálida bienvenida, como si yo el alma fuera una perla, un tesoro, en la profundidad de esta paz, de este océano de paz. Todo lo que el alma siente es esta dulzura de amor de paz, de libertad. Estar más allá del tiempo en esta conexión espiritual un Padre hace tanto tiempo y al fin encontrar lo que Cómo me había estado protegiendo sin siquiera verlo, cada situación que vivo, hago hasta este instante donde el alma es capaz de soltar. Padre, las mi corazón. No necesito complicar las cosas. Yo soy solo un alma. Por Al fin encontré a mi Padre Supremo. Yo no soy huérfana perdida, y perdida. ni estoy sola solo estoy con mi padre dulce poderoso pacífico su energía concentrada totalmente Me muestra mi propio potencial, aquí, en mi mundo interior. Me hace sentir mi propia fuerza, de transformar el dolor del pasado en la fuerza que existe en el presente. Yo no soy un alma débil, soy un alma que fluye y se amolda al tiempo. Mi Padre Supremo me muestra lo que yo mismo no sabía que vive en mí, mi propia naturaleza espiritual radiante, fuerte y estable. Cuando logro limpiar mi mente de todo el ruido, de cargas, ideas de otros, y simplemente soy lo que siempre sigo. El alma, en libertad, en amor, en paz, Sentir a mi padre, sabio, supremamente, está habiéndome dejado tomar todas las decisiones que quise. esperando este día. Hoy me muestra quién soy realmente. Además me permite sentir lo que es el, el alma más amorosa de todo el universo, el único ser que existe eternamente amoroso, y me muestra su enorme corazón: como hay un espacio especial para todos y todos cada uno de sus hijos, sentir cómo nos acepta absoluta y totalmente, cómo sabe quién es cada alma, no solo los errores que cometemos, sino el potencial original del ser siento a mi más amoroso Padre Supremo asegurando mi propia existencia con amor con paciencia mostrándome como y adaptarme que todo lo que sucede son solo escenas que vienen y van aún las más retadoras y temibles parte de la historia de esta enorme película y yo soy solo un actor el alma, regresando ahora a su hogar, el dulce Padre Supremo, que guía y me libera de todo el sufrimiento y lleva todas las almas de vuelta al cielo al Nirvana, a donde nosotros venimos originalmente, donde soy absolutamente en una paz total. Aquí soy un ser feliz, tan cercano a mi Padre Supremo, en absoluta paz. Soy feliz por lo que siempre y sentir a la humanidad alcanzando ese estado de pleno, donde cada alma deja de buscar y se siente satisfecha porque ha logrado encontrar de nuevo el padre, la alma, la con esta dulce conexión de amor. Olvidar que mi padre supremo está para mí. Cuando sea que lo necesite, poco a poco, voy a regresar a sentir mi cuerpo, poniendo suavemente mis manos y mis pies. Regreso al aquí y a la hora. Un oh, Entonces, después de esta meditación, nos toca a ver qué nos sale de este librito mágico para cerrar con broche de oro la meditación. Salió amistad. O sea, dice: Si queremos disfrutar plenamente de las amistades en el camino espiritual, hemos de tener cautela. A veces nos involucramos tanto en nuestras relaciones que nuestro propio progreso espiritual resulta dañado. Y esto es un error, porque el verdadero propósito de la amistad es elevar. Pero si soy negligente en mis esfuerzos espirituales, no seré capaz de ejercer la influencia positiva de mi propio estado más elevado así que siempre deberíamos intentar de ser ayuda para los amigos. Pero esa ayuda necesita estar exenta de cualquier deseo de alabanza y por encima de cualquier sentimiento en permiso o de pesar. Ofrecer esta clase de ayuda incrementará mi crecimiento espiritual. Y en cambio, mi ofrecimiento no es puro,